Bueno, eso ha sido interesante. Creo que sí? ¿Y ahora qué hago? ¿Aquí no, tengo, no puedo entrar? Es ¡Espera! ¡Espera! Deja que te dé mi número de teléfono. E entonces, que quizás, si necesitas ayuda, podría... ¿De, ¿De dónde ha ese teléfono? Es antiquísimo. Ni siquiera puede enviar mensajes. Eh, espera un segundo, por favor. ¿Qué haces? Toma, te lo he mejorado. Puede enviar mensajes que guarda objetos tiene un diabero. Qué bien, ¿no? Hasta te he registrado en la red social número... Uno de sus su pueblos. Ahora somos oficialmente amigos. <ríe> me voy al baño. Vale. Yo me voy. Al fin se ha su estado. Me acabo de dar cuenta que no vi a Undyne pelear en, en el, con el humano. Qué pena. Un momento, ¿puedo ver el teléfono? El, el teléfono perdón. ¿Llamar a Toriel? ¿Puedo llamar a Toriel? <risa> <risa> eh, ¿tú actualizado estado Bueno, sé que es invencible Ya le preguntaré luego momento Voy a ir llamando al humano para guiarle. No quería perdonarle sin quererle dado. No le quería perdonar. Intentar de perdonarle sin quererle dado a Le llamaré un momento a otro. Odio llamar con teléfono, no quiero hacerlo, llama... Te sabe bien tratarlo. Perdonad. Me voy de esa. <risa> Oh my God. llevo cinco minutos con la garra en el, en el último número. Vale, y voy a hacerlo bien llamar. Pues vale, Llama y ya me está. Ring, ring, ring. Piense sea que estuviese llamando a colgado antes de que pudiese responder. Pues vaya. Eh, eh. Hola, bueno, las series azules. Eh. Digo, al a la hola Los láseres azules no te harán daño si no te mueves Las cosas azules se supone que sí Las naranjas... Mmm, te tienes que moverte para que... Eh, para que no... Eh, muévete a través de ellos Eh... adiós Vale Oh my god, lo he hecho no me temblaba en las garras tanto desde que un Undyne me llamó, eh, quizás no sé qué, pero no por el tiempo Aquí me tengo que mover, ¡eh! Los azules, no Espera, para que me llamo aquí abajo, no tenemos clima ¿Me paro? Vale, sigo para adelante, me paro ¡No! ¡Ostras! he esquivado, no, espera me, es que no me he movido. Se me ha equivocado. No. ¿Es un interruptor por salto? No por... ¡Ah, mira! Son... ¿Sí? ¡Objetos! ¡Objetos! ¡Objetos! ¡Objetos! ¡Jolines! ¡Le estoy dando y no funciona! Da igual ¡Oh my god! ¡Se me ha olvidado decirle a dónde tienes que ir! Una foto mona de mí ahora mismo Es una foto de un cubo de basura con varios filtros rosas y brillantes Alfie -al habla. Re la puerta de Nanta pa permanecerá cerrada hasta que presiones los pulses que tienes a los la a ambos lados. Re Creo que deberías pro pro probar primero el de la derecha. Re a mí me da igual. Ahora. Alfie -al habla. Eh, Ese era el acero azul. Parece totalmente infra. Hable, pe pero. Como científico real. Te tengo un as en la manga. Hackearé ja la base de datos de Hotline para desactivarlo. Ah, mira, gracias. hacker. ¿Y, y qué tengo más aquí? La ¡Ah! ah. Vale, pues muy fácil, felicidades, ya lo he conseguido. Y se supone que mamá me dijo que en, en ese lado hay uno nuevo. ¡Ay! Ese lado, vale. Es verdad, me pregunto si perderá la gracia al explicárselo. ¿El qué? Pero qué fácil. No, espera. ¡Ah, no, espera! ¡Ahí, sí. ¡Ya está! ¡Ya está, que ¡Pero es más fácil que el otro! ¡No! Ir al lado! ¡Ya! ¡Yeah! ¡No! ¡Ahora! ¡Ahora sí! Sí, tenía que hacer los dos puzzles para que se abriera. Da igual, voy a explicárselo ¿Para es que... Uh... Uh... Creo que un... Ey, sobre los puzzles que hay... Hay a ambos lados son un poco difíciles de explicar, pero... Uh... ¿Que ya la has resuelto? Estupendo Ah, que me va a explicar de cómo hacerlo Que bien... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Tú, tú? Oh, oye, aquí está un poco oscuro, ¿no? No te preocupes. Sacaré el sistema de iluminación y en encenderé las luces. ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Oh, sí! ¡Bienvenida bellezas! ¡Al programa de cocina líder del subsuelo! Cocinando con un robot <risa> <risa> asesino. <risa> Pre Calentar eh, vuestros hornos porque hoy tenemos una receta muy especial para vosotros. Vamos a hacer un pastel. Me, mi encantador ayudante va a recoger los ingredientes. tenemos dar un gol a Vamos a necesitar azúcar, leche y huevos. A no por ella primo. Azúcar, leche y huevos. Aquí sale leche. Hueve, huevos... Y el azúcar sería este. Sí, el azúcar. Ya está. Ahí está, perfecto. Gran trabajo. Hermosura. Ya tenemos todos los ingredientes para preparar pastel. Leche, azúcar, huevos. ¡Oh, vaya! espero un magnífico momento. ¿Cómo hemos podido vivir? Nos falta el ingrediente más importante. ¿Qué? ¿Qué hace con...? ¡Un arma humana! ¡Eh! ¡Ayuda! Toma la con.! ¿Eh? O ¿Hola? Me has pillado en mitad de algo. Eh, espera un segundo. ¿No puedes preparar una...? ¿No podía usar un...? ¿No podía. Eh, ¿Puedes hacer un... una susti sustitución en la receta? ¿Una sustitución? ¿Te refieres a usar un ingrediente no humano? ¿Por qué? Eh, ¿Y si alguien es vegano? Vegano. Eh, bueno. Esa es una brillante idea, Alfis. De hecho resulta que tengo una alternativa aquí mismo. Eso sí si tuvo oh, siempre bien so convenientes so, con sabor a alma humana de marcas metete. en la sala MTT. El lado de Juan está justo encima de esa esa. Y met... Pues ya sabes, ese es el ingrediente más importante, esa es muy fácil ¿Vale? Y bien, Cari, ¿por qué no vas a por ella? Pues vale. <Susurra> pasa ahora? ¡Eh! Por pues cierto, nuestro show se emite en un horario muy estricto. Si no consigues alcanzar la edad en un minuto, tendremos que volver al plano original. Así que, mejor que comience a escalar, Preciosidad. ¿Y cómo es calo, Ring? ¡Oh no! Eh, no hay suficiente tiempo para escalar. Por, por, por suerte creo que tengo un plan. Mientras mejoraba tu teléfono a añadir unas cuentas fusiones. ¿Ves ese enorme botón que dice jepa Ya no. Atento. Es como si hubiera dado. ¡Eh! Es un jepa Un jepa Ya está. Deberías tener suficiente combustible para alcanzar la cima. Ahora, ahora a subir. Corre. ¿Y lo que hago? ¡Eh! Puedo moverme. ¡Ah! ¡Qué fastidioso es este! ¡Qué doso! Tengo 53 segundos porque es un minuto. ¡Corre! ¡Ah! Es muy complicado. ¡Ah! Que no me baja vida, sino que me hace que vaya más lento cuando me da. ¡Eso es muy malo! ¡Ostras! Llegas si estoy... ¡Vamos! ¡He llegado! Y justo en, eh, antes de 10 segundos. Vaya, vaya. Parece que me has superado. Pero solo porque tenías la ayuda de la brillante doctora do, Alphys. Oh. Odio pensar en lo que te habría pasado sin ella. Bueno, adiósito. ¡Ah, sí! Sobre el... Situción. Es que no has visto nunca un programa de cocina. El pastel ya estaba preparado por adelantado, así que olvídalo. Vale. Eh, ring. ¡Guau! Wow, lo, lo hicimos. Lo hemos hecho de verdad. Buen trabajo, equipo. Bueno, eh, venga. Sigamos de adelante. Clic. ¿Eh? qué es? Madre mía ¿Ves esa construcción que hay a lo lejos? Es ese es el núcleo, la fuente de energía de todo el subsuelo Convierte la energía geotermal en electricidad mágica por... Bueno, es ese es el lugar al que tenemos que ir Nunca hay un sensor directo al casillo de Asgot. Y una vez allí podrás volver a casa. Sí. Bueno chicos, creo que vamos a dejar el vídeo aquí por hoy. Espero que os haya gustado. Dadle a like y suscribiros. Adiósito.